Vamos a jugar Head sin romper ninguna nos romperemos hoy, bebé! ¡No! ¡Seguiré las reglas! ¡Woo! Les daré algunos retos y tienen que completarlos sin romper No. ¡Lo haremos no, sí, bien. señor! ¡Lo intentaré! Y quien tenga la menor cantidad de puntos tiene que comer mayonesa. Soy intolerante a la lacta. Moriré si tengo que hacerlo. El primer reto es cortarse el... Pene. Se lo corte primero en el juego, gana un punto. Si rompes la ley, pierdes un punto. ¿Puedo tomar un auto? Eso es romper la ley. Ok, correr entonces. ¿Qué? ¿Eh? ¡Chris, rompiste la ley! ¡Ah, uh ah! -uh. ¡Te le cerraste al auto! ¡No, los peatones tienen derecho y no haya sed. ¡No a la mitad de la calle! ¡No, no hay sed! Suena como una ley rota para mí. ¿Puedo cruzar por aquí, verdad? Sí, adelante. ¡Oh, uh, uh, está rompiendo una ley ahora! Solo corrió por la acera. <risa> ¡Caminaré! Voy a caminar, no correré. Puedes correr, no es ilegal correr, chan. Voy a llegar, ¿ves? ¿Está ahí? Muy bien, vamos a darle este auto. ¿Por qué mi taxi se va? ¡Regresa! Oye, Chandler, ¿ya se cortó el cabello? ¡Uy, corte, corte, bebé! ¡Me costó mil dólares el corte! ¡Tienes un punto! ¿Qué? Sí. ¿Ya se cortó el cabello? ¿Qué? ¿Cómo? Seguro rompió leyes. ¡Uy, Chandler, se ve bien! ¿A ti cuántos? Diez kilómetros. ¡Oh! ¡Pero ya se detuvo! Oh, oh, oh. ¡Oh, ¡Va lento! ¡Vamos! ¡Se está yendo por el camino equivocado! ¡Mi conductor también! ¡El mío se fue! ¡Vamos, amigo! ¡El mío es el mermer. Uh, ¡Momentos después! ¡Pásalo! ¡Pasa el motociclista! ¡Hay otro carril! ¡Que lo pase! Podría romper una ley por ir muy lento en carretera. De hecho es contra la ley. No puedes ir a menos de 24 kilómetros. Crisis está por ganar! Crisis está por ganar! ¡Estoy a 9 kilómetros!